<risas> Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy vamos, andiamo a mejorar la flexibilidad. Vamos a hacer ejercicios de stretch. Vamos a hacer ejercicios para la parte superior, para la parte inferior. Eh, son tantísimos ejercicios, pero. Eh, de hacer stretches, de, de, de hacer a casa, pero el giorno de hoy por tanto 10 para la parte superior y 10 para la parte inferior. El objetivo de hoy es sollevar, alongar un poco el músculo. ¿Alguna vez vamos a coger algo? Ah, siento un poco dolor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Magari una mala postura, no haces un poco de stretch, si un poco contratado, un poco robocó. Aunque yo alguna vez... Eh, eh, por ejemplo, esto. Pues, Ah, no me va, pero de humildad, Lo importante es que tú apliques estos ejercicios cuando finisca tu entrenamiento. Por ejemplo, hoy hoy hay alenato gamba. Vamos a hacer ejercicios de pull stretching para parte de la gamba. Si hay flaborato un peitoral, vamos a elaborar y vamos a hacer ejercicios para para para mejorar la flexibilidad de la parte superior, ¿ok? el giorno es hoy y ¿vamos? voy a hacer 20 segundos por un por por por ejercicio por ejemplo voy a hacer 20 segundos y después cambio al otro ejercicio yo aspecto que estos ejercicios te sean útiles, ok se inicia, se inicia, voy a meter mi timer y así iniciamos a hacer nuestros ejercicios de flexibilidad ok, vamos a ¿cuál tengo mi timer mi timer eh, ok, perfecto, perfecto. Preparate, preparate Que vamos a, a diventar hoy. Piú solto, più allungare músculos, estar en uh, firme. A mejorar, la postura que te ayuda. 3, 2, 1, ¡via! 4, 3, 2, 1. Nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer con esta una, una piccola presión, no tanto. Esquina directa, piego ginocchio. noche. adesso vamos a cambiar. siempre una buena postura una piccola presión en el gomito verso de mí ok, próximo, próximo, próximo a un poquito avanti Aprofito para dar un saludo a Sergio A Sergio A todas las personas como A Marco, Claudia, Marcela Sempre buena postura y va. Piego el ginocchio. Piego el ginocchio, esquina derecha, buena postura y giro. Llego el ginocchio, esquina de vida, hago una... Vale. Como un notatore. Faccio fuerza con la brazos, aunque con el pie. Adesso, Vamos a tirarla. Antebrazo y la muñeca. Ahora, vamos con la parte superior. Diego. Piego una, una gamba directa. ¡Próximo! ¡Soas! El, el objetivo, portar el talón al glúteo. Cambio. Puede tú saben que el muro Toma. Ah. Tú arriba, tú uno de tú arriba, tú enciende. Okay, incluso una gamba, gómito con contrario. Cambio. Cambio. Ok, cambio Con la estrella mano prendo la punta del pie y Pago fino donde yo riesta Puesto posible Tú vas fino donde tú riestas Okay, cambio. ok adesso tutte e due Tele, otro, un altro, vamos a venir este va. guardo de la parte oposta, tiro, perfecto, ok, vamos a cambiar. Vamos a estirar un poquito el aductor. Vamos a hacer este ejercicio, okay. esquina directa a un pura gamba, cambio próximo ejercicio. Ok, se va. Hace una piccola presión adelante. avanti. Cambio. Ok? Salvo. Vamos a scendere con le due mani sotto. Senza piegare il ginocchio. Perfetto. Piego i piedi y haciendo, senza pegar el ginocchio lentamente, lentamente fino donde yo riesgo cambio con ejercicios eh, nos ayudan a a alimentarnos un poquito más elástico dopo de nuestros entrenamientos, así pues si estamos un poquito más short no pues estamos así troppo rígido. importante hacerlo al menos de 2 a 3 vueltas a la semana cuando te alene cambio. ok. el último que voy a hacer. voy a descender, voy a tocar el, el talón sin piegar el ginocchio vamos a parar esto, esto, esto, esto, esto. Ah, toco, toco el talones sin pegar el pinocchio. Todo dentro. Respira profundo. Ok. Prendo un cochino de aire Yo espero que estos ejercicios te sean útiles dopo de tu entrenamiento. Gracias veramente a todas las personas que nos guardan en este canal. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. ¿Ok? De cuore, Pablo.